Preguntas rudas. Esas preguntas no se hacen. Ay, no. Hay obviamente Pokémon. Vale si es la Shakira antes de que fuera güera. Sí, entonces Shakira, pies descalzos o talía Shakira de eh, pies descalzos. Uf. Ah, Sailor Moon, porque hay nuevos y también trata con transformaciones. I Q A S y un más. Mientras más letras, mejor. Eh, Smash. Prefiero Calle ese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. He sido más fan de los androides. Protege a los seres vivos, pero uso dispositivos con iOS. Uf, eh, Gabriel García Márquez. Pues mi voto sería con RuPaul. <risa> es evidentemente roja. Necesitamos eh, Picard para hacer Kirk y mi voto sería con Picard. <risa> Me gusta más lo que representa esta idea de libertad de Superman. Así que mi voto sería por ahí. Son preguntas difíciles, güey. <risa>